La batalla comenzará pronto. Elige tu campeón ah, Ahora sí a ganar, a ganar muy flanco los carreos Te acompaño, pero las que son mías ¡Ey! Yo los mato gente o los cura el mal no. ah, sí. malditos, bueno yo voy tanque pues Empieza la partida y compro rejuvenecer Con el soporte a mi lado nada me pueden hacer Oye, PIN MC, vamos a hacer esto en conjunto Y junto con mi escudo capturaremos el punto Y ya estoy más que listo para la misión Después de todo, te decono 100 me encuentro se curación o conmigo, no hace falta soportarás todo daño si este es un Yo te protejo, pequeño binancio pues mato no curo Y si Javi ocupa de mi ayuda, también rompo oscuro. escuro Pues siendo franco, soy un rival al cual temer No sé flanco, más hago que mis rivales, flacén Del enemigo, su por daño, flanco Fuera os acorralo, malos van, ocupan unas manos diestras Atrás tuyo, caballos fuera, estaba esperándote Me veo herido, no hay problema, me curaré matándote Me veo, me beso, escurridizo, las heridas no se cauterizarán El pobre del uno aún no me Estoy yo veces que lo logro matar Dicen esperalos en el spawn, ya te los mando para allá Yo te de izquierda, nivel 3 de agilidad Esto sí que bajará Si fuego, es hora de correr o llorar La muerte blanca te señala, descansas en paz Me puedo enfrentar a Cleopatra, Egipto a quien se opone Negro de dos pistolas, me dicen que hay toco Si me tomas rayo paralizado y me aciertas, no tan solo era un clown. Soy el guardián, Khan, mi punto lo tengo claro Que vengan ya, que puedo soportar cada golpazo Para ser mi casa mayor soporta ocho flechas Si te vas a esconder, lo que todo lo ves Six. Pierde gracia que al juego tardío Pierdes valor por mi presencia Mejor ríndete, arrodíllate ante la eminencia El enterrador va por tu tumba, ya no escapas Tengo ahora nunca lucha, que boca que está en llamas No le caes bien a Poli, tranqui, Moji lo arregla Buen provecho para ellos, era su polingallera galleta. junto mi no círculo el dolor se elimina. Busque el lugar para esconderse. Una tormenta se avecina. De mí no logran ascender. No igual a mi gran virtud. El cómo se está de mi lado. Perecen al entrar en la luz. Arrancaré las hermanas de para poder curar las, uh, yeah. vacío de la suya. Respeta el vacío del abismo. Es imposible que un enemigo. Uh, yeah. Las torretas me respaldan y aguantan. De igual modo, no hay problema. Pues al final, la muerte les llega a todos. Claro, no me ayuda. Y no cabe duda. Si vienes a mí, yo te mando a volar. El equipo me duele. La partida es dura. Pero aún así la hago funcionar. Tiktok Tiktok, El reloj corre muy lento. mi torreta y escudo se les Acabar el tiempo Me teletransporto y te apunto a la cabeza Te conviertes en la presa de mi sniper y destreza Detrás de mi escudo las llamas arden conmigo I will not die, no yet amigo Tengo nueve vidas, solo una me madras No me cansas y te cansas Buenas noches, dagas y ya está, gracias Entre tus golpes de gracia El día, te te casa con chakras Mira bien con una espada me basta Para ganarte en el dolor en tan no termino por dormir este aplauso no. De hueco, elegido por los espíritus Y te mantendré vivo conmigo con poder en mis manos tengo el cambio elemental. Si junto las cartas y el vaina dragón aterrizar. Pero que por qué? No, estos tobos ya no pueden conmigo. El supo vi, Ya se le murió el wifi. Nos falta un supo. Ya me la vende. ¿Eh? vale, vale. Ya estoy preparados esperando esperanza y se decanta la balanza a nuestro lado Mientras afecta al rival por mi don grotesco Nadie se quiere enfrentar al soporte repuesto Todos fuera estas tierras son mías porque lo quise así Solo gente fuerte y noble tú no eres bienvenido aquí Huele rápido ojo morirás en la zona prohibida Si la espora más hace plot más tus problemas multiplican. Al aire lo sienten es mi calor Nadie no te aguanta el Entrega especial que gallinas, ¡nullan de la Con explosión! llega la ninja que te envenena Si crees que me abatirás, tengo salidas de emergencia Llega el goblin, oh, si traes miedo en el lobby Una rafaga desde el cielo, puede ser un ovni Sin embargo, si te dejar sin nada Llegar a tu fin, si desenvaino mi espada temen a mi rifle, siempre estoy al acecho Suena mi melodía, lanzo flash y ya está hecho Viento, escóndeme, no me veo no es Shaleen, y mis flechas no frenan Voy en al grano, de reduciré reducir a todos en esta arena ¿Es veloz, veloz. ¡Sí, Monkey! Es como el sonido de la victoria de Víctor ¡Raging to Aprecias tu vida, o do you challenge backward Soy el árbol que la brinda, el que va a protegerte Muracha no hace nada la guadaña de la muerte Y no pienso detenerme hasta que el caos te corroa Aquí estoy, uh, yo no estoy, yo me carga la cara, no toques mi runa. El objetivo no te me escapas si y seré una molestia segura Desfigura cada miembro de tu cuerpo Y si Te envuelvo entre mis sombras Ya estás muerto El poder de mi vida hasta el infierno mismo Se arrodillarán al ver el poder del abismo Trata de romper mis escudos. Serán duros los castigos Si ese rifle ya es muy duro ¿Conoces a mis amigos? Mi tu guardián, Evitará que pase gente como tú Deja este reino No merece recibir nuestra luz Hola hola por aquí No por aquí ¿A dónde estás mirando? Lo siento Soy alérgica a ti A los novatos Has caído en el abismo Te llama el emperador Es como arranca. Tu vida Si te sofoca el calor, la presa temeraria del Kraken en este acto. Un verdadero capitán siempre se hunde con su barco. Hey, chicos, 3 a 3, ya sabéis, última ronda. Vamos, ataque mis valientes. ¡Vamos, eh, Javi! ¿Pero qué haces? ¡Bailando! ¡Yo también! ¡No ahora! <risa> ¡Nos morimos todos! ¡No, que demonio! ¡Yo lo oscuro! Ah. ¡Y el support! tenemos? Ah, calla tonto. ¡Mi señal, sus ultis! ¡Tiempo extra! ¡Vaya escapatoria! ¡Ya! Eh, ¿El qué? ¡Todos últimos! ¡Combo! ¡Mátalo! ¿Eh? Eh, ¿Qué ganamos? ¡Corre! ¡Ya!